Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como podéis ver, ya tengo instalada la nueva versión 3.2 de Blender. Ha salido en el momento en el que me encuentro grabando este vídeo hace como tres días más o menos. Vale, eh, trae nuevas implementaciones, pero de lo que trae nuevo, nada impacta en lo que hemos ido viendo en los vídeos anteriores. Así que nada de qué preocuparse por el momento. Vale, eh, actualizarlo. Está está bastante bien. Vale, eh, el motivo del vídeo de hoy es el cursor 3D. De acuerdo, voy a pinchar fuera. Y vamos a empezar a ver qué es el cursor 3D y, y para qué nos sirve, ¿vale? Si hay algo que hace diferente a Blender del resto de las herramientas de modelado y de diseño 3D, es precisamente este cursor. Si vienes de otras herramientas, habrás visto ese puntero que hay ahí blanco y rojo, ¿no? Eh, y habrás dicho, ¿para qué? ¿Vale? ¿Vale? Eh, eh, no, Nada de que asustarse Es una utilidad que tiene Blender Que nos va a permitir eh, realizar diferentes eh, tareas mmm, de, de forma bastante interesante ¿vale? Y es súper útil, es muy útil En el momento que aprendáis a utilizar el, el cursor 3D Cuando vayáis a otras herramientas lo vais a echar mucho de menos Ya os lo digo yo Vale, eh, pero antes de ver todo lo que la herramienta en sí nos permite, el, lo que es el propio cursor, eh, primero creo que lo más importante es saber cómo mover este cursor en la pantalla, ¿vale? En la vista principal o en la región principal de la, de, del editor. Eh, ¿Por qué? Pues porque se basa en ello todo, ¿vale? Todas las utilidades y funciones que podemos llevar a cabo con ese cursor parten de la base de que lo tenemos que mover, ¿vale? Entonces, o lo tenemos que utilizar para que se muevan objetos, ¿vale? Es la, la contrapartida, pero es, es necesario. Entonces, ¿cómo podemos mover el cursor 3D? Bueno, pues hay diferentes maneras de hacerlo, ¿vale? La primera está eh, aquí, en la barra de herramientas, con la herramienta del cursor 3D. Si la seleccionamos, ¿vale? Nos va a permitir mover este cursor allá donde nosotros cliquemos con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Y eh, lo va a ubicar... Eh, conforme tenemos la vista puesta en este momento, ahora más adelante os detallo esto, ¿vale? Conforme estamos viendo ahora el, el espacio de trabajo, eh, así nos va a ubicar el cursor 3D. Yo hago clic izquierdo aquí y, y ahí está, ¿vale? O hago clic izquierdo aquí y ahí está. Estáis viendo que en el chivato no tengo el icono del ratón que va marcando o iluminando los botones que pulso. Y es que al actualizar a la versión 3.2, como os he comentado hace un momento, eh, se ha generado un fallo aquí en este aspecto. Y cada vez que hacemos una pulsación con el ratón, el botón ya queda iluminado permanentemente y no lo vais a ver. Así que lo que he hecho en contrapartida ha sido poner los textos. Para que vosotros podáis leer qué es lo que estoy haciendo con el ratón. Clic izquierdo, clic derecho y clic central, ¿de acuerdo? Os lo pongo en texto. Bien, como os retomo el tema, como os iba comentando, con el clic izquierdo muevo el cursor allá donde en este momento, tal cual tengo la vista, eh, se ubica, ¿vale? Así. ¿Qué más opciones tengo para mover el, el cursor 3D? Pues eh, hay un atajo de teclado. ¿Vale? Y para que veáis el atajo de teclado y que no os confunda que está esto seleccionado para que funcione, voy a seleccionar, por ejemplo, esta opción, ¿vale? que como veis ahora no me está moviendo el cursor. ¿vale? El atajo de teclado es con la tecla de mayúsculas o Shift y el botón derecho del ratón. ¿vale? Si yo hago Shift botón derecho, mi cursor 3D se va allí donde eh, lo estoy posicionando según tengo la vista puesta en este momento vale esto es importante bien qué más opciones tengo para eh, mover el cursor bueno pues hay una herramienta que se denomina herramienta de adherencia vale y esa herramienta tiene un menú circular con un montón de opciones para hacer para interactuar con el cursor 3d vale ese menú circular lo sacamos con mayúsculas s o shift ese, vale y es este menú como veis nos permite interactuar con el cursor 3d nos permite llevarlo al origen del mundo o al origen en el que se encuentra eh, inicialmente el cursor 3d vale cuando arrancamos blender nos permite llevar el cursor al objeto activo vale o al eh, objeto seleccionado vale o posicionar el, el cursor sobre la la malla, la rejilla que estamos viendo en un tono gris clarito en la pantalla, ¿vale? eh, Permite también lo opuesto, coger un objeto y llevarlo a donde esté el, el cursor, aquello que tengamos seleccionado a donde esté el cursor, ¿vale? O aquello que tengamos seleccionado lo permite también adherir a la rejilla, ¿vale? Por eso os digo, esto no es una herramienta del cursor 3D, esto es una herramienta de adherencia, Snap en inglés, ¿Vale? Eh, bien lo que voy a hacer es ponerlo en el origen del mundo veis que el, el cursor se ha movido a ese punto vale estas son las diferentes maneras que tenemos de mover el cursor por el entorno de trabajo en el que nos encontramos vale una vez visto esto qué funciones puedo llevar a cabo con el cursor 3d bueno pues la fundamental lo que le da sentido al cursor 3d que es agregar objetos nosotros cuando queremos agregar un objeto no se añade aleatoriamente en la vista 3D, se añade allí donde se encuentre nuestro cursor 3D. Es donde va a indicar en dónde se va a añadir el objeto y va a posicionar el origen de ese objeto justo en el centro del eh, cursor 3D. Un ejemplo práctico. Bueno, lo estáis viendo en pantalla. Ese puntito amarillo es el origen del cubo que se crea por defecto en Blender. ¿vale? Cuando arrancamos Blender y el cursor 3D se encuentra allí, ¿vale? que es donde se ha creado ese cubo. Si yo cojo con el atajo de teclado mayúsculas clic derecho y pongo el cursor 3D ahí, ¿vale? yo puedo ahora añadir un objeto con las teclas, la combinación mayúsculas A y decirle por ejemplo que me añada un cilindro y el cilindro se añade aquí. Y el origen del cilindro está justo en el centro del punto en el que se encuentra nuestro cursor 3D, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Si yo lo muevo aquí, pues más de lo mismo. Puedo crear un cono, por ejemplo, y el cono se crea en ese punto, ¿vale? Con lo cual, el, podemos utilizar el cursor 3D para ir añadiendo objetos allí donde nos interese, ¿vale? ¿Qué más nos permite, qué más funciones tiene ese, este cursor 3D? Nos va a permitir ajustar la vista a la, en la región principal. vale En el vídeo anterior estuvimos viendo que la región principal era esta. vale Y nos permite ajustar la vista a, a esta región. Ahora os explico cómo. Y también nos va a permitir utilizar el cursor 3D como un punto de pivote. vale Que esto sí os voy a explicar ahora. Simplemente esto en concreto porque voy a dedicar un vídeo a los puntos de pivote, ¿vale? ¿Qué son los puntos de pivote? Los puntos de pivote son una referencia sobre la cual vamos a ir realizando eh, diferentes transformaciones o acciones. Y en este caso lo, eh, la herramienta está aquí arriba, la vamos a ver más adelante. Y si despliego tiene una opción para utilizar el cursor 3D como punto de pivote. Si yo selecciono esto, en lugar de seleccionar esta opción de utilizar el punto medio, ¿vale? Ya todas las transformaciones que lleve a cabo aquí, rotar, escalar, eh, mover, etcétera, ¿vale? Van a tomar como referencia este punto. Entonces, si yo roto, va a rotar todo en torno a ese punto. Si yo escalo, lo va a hacer desde ese punto. Si yo muevo los objetos, desde ese punto, ¿vale? Veremos las opciones de rotar, escalar y, y mover en, en otro vídeo, si no lo habéis visto ya, que lo haya subido ya, ¿vale? En, en la sección de primeros pasos. Bien, eh, esas son eh, las diferentes funciones que tengo con, con el cursor 3D. El cursor 3D además tiene una serie de propiedades, ¿vale? Mirad, eh, estuvimos, eh, subí un vídeo en, lo, en los primeros pasos eh, que hablaba sobre la selección de los objetos. Y si no lo he subido, subirá. Tengo un, un, unos cuantos vídeos grabados, ¿vale? Para ir subiendo cada semana, que no se pierda el. el, el que cada semana pueda subir un vídeo, ¿vale? Y, y en este momento no recuerdo si ya lo tengo subido a YouTube o no. Pero bueno, hay un vídeo grabado donde os hablo sobre las selecciones, ¿vale? Y os hablo de esta parte de aquí. Estas son las propiedades de la selección. Si yo cambio de herramienta y cojo la herramienta del cursor, Veis que las propiedades han cambiado y ahora tengo tres propiedades. En el resto de, de eh, herramientas dentro de la barra de herramientas, algunas de ellas se comparten. ¿vale? Eh, esta, por ejemplo, es compartida. Bien, ¿cuáles son las propiedades que tiene? Pues proyectar a la superficie, que por defecto está marcado. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo posiciono eh, sobre un objeto el cursor 3D, el, este se va a adherir, se va a pegar a la cara que tenga seleccionada ese objeto. Por ejemplo, aquí la cara superior, aquí la cara frontal. vale Yo hago un clic aquí y en mi cursor 3D se ha venido, voy a rotar para que lo veáis, a la parte superior, se ha adherido a la cara superior de nuestro cubo. ¿Veis? Y si lo hago en la cara lateral... ¿Vale? Se ha adherido a esa cara, no está dentro del cubo ni nada, está pegado a la cara. Bien, si lo hago aquí, se ha adherido a esta cara de nuestro cilindro de 32 caras, ¿vale? O si lo hago aquí, se ha adherido ahí, ¿vale? Eso con esto marcado. Si yo esto no lo tengo marcado, el cursor 3D se va a posicionar en base a, como estoy viendo ahora mismo, la pantalla, ¿vale? Y a la altura más o menos a la que se encuentra no necesariamente dentro de un objeto puede quedar fuera del objeto también si yo hago un clic aquí vale y visualmente parece que está dentro o está en el mismo objeto si yo giro o roto bueno en esta ocasión da la casualidad de que está dentro vale si yo clico aquí que parece que está dentro del objeto y giro veis que no es así el cursor 3d está fuera vale es decir que no sigue ningún razonamiento para adherirse a un objeto ni guarda ninguna relación con el objeto que marcamos cuando hacemos clic vale. No, lo digo porque en algún sitio veréis que os dicen, no, pues si no está eso marcado, hago clic y el cursor 3D se queda dentro del objeto, bueno, no necesariamente, ¿de acuerdo? bien, lo vuelvo a marcar que es como viene por defecto la orientación nos habla eh, sobre cómo va a quedar orientado el cursor 3D en base a los diferentes parámetros que tenemos aquí puede no considerar nada puede tener una orientación en función a la vista es decir lo que os he dicho hace un momento según estoy viendo ahora mismo la vista 3d eh, en base a cómo la estoy viendo así me va a posicionar el cursor 3d en la pantalla es decir que si yo me pongo desde aquí arriba y hago clic aquí me lo está desplazando vale más o menos a la misma altura en la que se encuentra porque no estoy en una vista ortogonal eh, pero me lo está desplazando en el espacio un poquito hacia atrás vale y, y lateralmente hacia la derecha si yo lo hago así vale la altura más o menos porque selecciona un poco más abajo el cursor me la mantiene también me lo ha puesto más hacia la derecha pero eh, en base a cómo está en la vista es decir que si estaba digamos que me lo invento a un metro de distancia de mí pues como lo he movido sigue a un metro de distancia de mí vale entonces bueno eh, según vayáis trasteando con esto lo vais a tener mucho más claro de acuerdo eso con la, con la opción de vista también tiene que no tenga en consideración nada de esto vale ningún tipo de orientación que tenga en consideración las transformaciones actuales que están parametrizadas o bien eh, la geometría y aquí hacer un matiz la geometría del objeto en el que nos encontramos. Eso significa bien el cursor 3D tiene parámetros de transformación, de rotación y de, y de posición. vale Si yo eh, con esta opción marcada le digo al cursor 3D que se me ponga aquí, va a tomar en consideración la parametrización de transformación de esa cara en la que se ha adherido vale y, y va a tener los mismos valores de rotación vale y de posición vale perdón eso con geometría vale y guardaría eso en el panel lateral aquí que sacamos con la n aquí en vista tenemos lo, el menú del cursor 3d donde vemos su ubicación y sus parámetros de rotación vale veis que varían vale esta cara Casi me la pone en el eje Y a 0. Que el eje Y o, o Y es la línea verde esta de aquí. Y eso es porque está, ¿veis? Está casi pegado al origen de del cruce de las líneas, ¿vale? Si le pongo aquí el cursor 3D, vale. 90 grados en el eje X, con respecto al plano de la base, ¿vale? O sea, que me está guardando esas relaciones. si lo pongo aquí arriba, ya no son 90 grados, ¿vale? Son 180 en el eje Z, en paralelo al eje Z, ¿vale? Y eso es porque tengo esto seleccionado. Si pongo la vista, ¿vale? ya no me guarda esas relaciones. Veis que ya las rotaciones no, no las tiene en consideración. ¿Bien? bien Vale, que me he entretenido mucho en esto. ¿Qué otras opciones podía llevar a cabo? Os comentaba anteriormente que una de las funciones del cursor 3D era ajustar la vista al cursor 3D. vale Allá donde se encuentre el cursor 3D, lo voy a poner, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Eh, si yo quiero que mi vista se eh, ubique en relación al cursor 3D, simplemente me tengo que venir aquí a View, a Align View y aquí seleccionar center view to cursor vale de esta manera lo centra ahí y me mantiene más o menos el, el aspect ratio del zoom que tengo en, en este momento es decir se pone ahí y no necesariamente me selecciona todos los objetos de la escena si yo lo que quiero es que a la vez que se me tome de referencia el, el cursor 3d que además pueda ver todo lo que hay en la escena hay otra opción en, la misma, en el mismo menú. View. Align View. Y Center Cursor and Frame All. ¿vale? Shift. C es el atajo de teclado. Y de esta manera ¡chum! ajusta el zoom. Para que yo pueda ver todos los objetos que tengo en mi escena. ¿vale? Poniéndome el cursor 3D en el centro. ¿Vale? Tomándomelo como referencia. ¿vale? Eh, ¿Qué más tengo? Bueno, eh, también puedo hacer... Eh, lo siguiente voy a poner el cursor 3d ahí en un lateral vale en este mismo panel que todavía no he ocultado en esta pestaña de vista está los parámetros de bloquear vista y entre ellos se encuentra bloquear la vista en función a cursor 3d si yo clico aquí y lo bloqueo vale me pone el cursor 3d en el centro y ya todas las transformaciones que haga de rotación Toman en consideración, como veis, el cursor 3D que no se está moviendo del centro de la pantalla. ¿vale? En, eh, si yo con esto marcado hago un desplazamiento, por ejemplo, así, esto me lo guarda en memoria. ¿vale? Yo sigo haciendo las rotaciones, sigue teniendo en consideración el cursor 3D. Si yo clico otra vez aquí, vuelvo a lo que había antes de bloquear, ¿vale? con el cursor en aquel lateral. Y si con ahora y le doy nuevamente, en lugar de hacerme lo que me ha hecho originalmente, que es dejarme el cursor 3D en el centro de la pantalla, me lo va a poner aquí, que me ha guardado ese desplazamiento que he hecho. Estas cosas, tenedlas ¿vale? ahí en mente, que os pueden ocurrir porque a lo mejor estáis trabajando, estáis haciendo alguna cosa y decís, ¿y esto por qué? Y esto, bueno, pues en este caso es por esto. vale Veis que no lo ha colocado en el centro, sino que lo ha dejado allá donde estaba. ¿vale? También, eh, si os molesta el cursor 3D, no queréis verlo ni en pintura porque venís de otras herramientas donde no está, hay una manera de ocultarlo, ¿vale? Y a lo mejor es que estáis queriendo ver la escena y el cursor 3D os molesta contemplar la... Obra de arte que habéis desarrollado, ¿vale? Y lo queréis ocultar. Bueno, en, en cualquier eh, manera... Bueno, voy a ocultar este panel con N. Y en cualquier manera, eh, para ocultar el cursor 3D, lo voy a poner así un poquito que esté centrado para que lo veamos, ¿vale? Eh, aquí, si pincho en este botón de overlies, ¿vale? Aquí, esto es un menú que se denomina Show Overlies. En castellano lo han traducido como mostrar eh, super como veis, dejadme que lo mire que lo tengo aquí apuntado eh, mostrar sobre impresos vale eh, que es bueno pues este texto que tenemos aquí está superpuesto realmente sería más adecuado en la vista 3d vale o, o estos eh, este manipulador y estas opciones están superpuestas vale en la vista 3d y el cursor 3d también ¿vale? si yo clico aquí le digo que no quiero que, que me muestre el cursor 3D, lo oculta. Habéis visto que ya no está. Y si lo quiero mostrar otra vez, le vuelvo a clicar aquí y me lo muestra. ¿Vale? Ya entraremos más en detalle en estos menús también. ¿De acuerdo? Cuando ya me meta un poquito más en profundidad con los editores, como forman parte del encabezado de los editores, ahí es donde los vamos a ver. ¿vale? Bueno, con esto hemos visto todo, chicos, chicas. Así que, sed buenos y portaros bien. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.